de los fantasmas. Hace mucho en un castillo abandonado vivía una familia de fantasmas. Bueno, mira, comenzamos trabajando eh, a partir del proyecto institucional este, que es el arte de aprender. Y bueno, a partir de allí se nos ocurrió... Eh, con la maestra bibliotecaria y con la facilitadora pedagógica armar un proyecto que tenga que ver con la animación. Yo elegí un cuento corto, sencillo, eh, que bueno, fue titulado El color de los fantasmas que me pareció que a partir del título y de lo que había leído pensé que iba a tener este, mucho movimiento, que bueno, eso, ese movimiento después se iba a transformar eh, en las animaciones. Seleccionamos el cuento entonces, se trabajó en el aula con los chicos, se realizó la lectura del cuento, después se realizaron eh, tareas posteriores a la lectura del cuento que tenían que ver con lectura y escritura. A partir de eso los chicos dibujaron eh, los, los personajes y el escenario del cuento y ahí empezamos a sacar la foto. Previamente a esto vimos información, videos explicativos de cómo se hacía la animación. Y ahí le mostramos a los chicos para que sepan qué es lo que íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer y a dónde queríamos llegar. Y ahí empezamos a usar lo que es editores de imágenes, previamente sacando las fotos con cámara digital, usando trípode, usando también la cámara web. Por lo que habíamos investigado, sabíamos que había que sacar cinco fotos por cada segundo de animación. Los chicos se organizaban entre ellos iban sacando una foto, un movimiento, una foto, un movimiento. Después empezamos a usar lo que es, bueno, editor de imagen para ver cómo quedaban esas fotos, empezamos a usar lo que es editores de audio y ahí grabamos el cuento eh, relatado por los chicos, grabamos la música de fondo junto con la maestra de música, se editó todo ese audio y después pasamos a lo del editor de video, obviamente utilizando la técnica stop motion. Porque tuvimos que primero aprender nosotros cómo se hacía una animación y probar, este, ensayar, pero bueno, después fue muy, muy gratificante enseñar a los chicos cómo sacar las fotos, eh, grabarlos, eh, practicar la expresión. Aprenden más rápido que nosotros, eh, en cuanto se les enseñó a sacar las fotos, después que había que mover las figuras apenas y sacar una foto, ya cuando entendieron esa idea directamente se organizaban solos. Y bueno, fue, fue rapidísimo el aprendizaje. Y bueno, después lo mostramos en una exposición que se realizó en el Parque de la Ciudad. Y bueno, claro, ellos sentirse los protagonistas sentados adelante, bueno, aplaudían y se asombraban y se miraban. Ahí hablaste vos, este fuiste vos, este, se reconocían las voces.